Hola, mis amados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones, bendiciones, un fuerte abrazo para ustedes. Y somos sus amigos, Rafael. Y Elida Cavazos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bendecido. Gracias Aquí, al Señor. Listos para desearles la, la mejor bendición en este año en este, que empieza. En este nuevo año. 2016. Así es, completito así es, 2016. De enero a diciembre. Todo, todo, todo, todo el, año. el año. Queremos que sea feliz y bendecido para ustedes, mi amado, mi amada, así que es. nos está viendo y escuchando. Claro que sí, claro que sí. Y como sus y amigos bueno, pues, Rafael, y, Rafael y Elida Cabazos, y Elida Cabazos pues, les deseamos, les deseamos lo, mejor, lo mejor. Así ¿verdad? es. Un feliz año nuevo 2016. 2016. Y así es. No podemos más que estar en esa sintonía de un feliz año nuevo, porque queremos de verdad, de verdad, que este año venga a ser espléndido para Así todos es. y cada uno de ustedes. Exacto, claro que sí. Es, es nuestro deseo, nuestro anhelo, pues que estén en ese, en ese bienestar, uh -huh. en, en salud, en, en, en prosperidad, pero siempre, siempre tenemos que buscar primeramente uh -huh. a nuestro Padre en oración. ¿Para Así qué? Es. Para pedirle la sabiduría, la inteligencia, que él nos ayude, que nos dirija en, en todos los planes que, que podamos tener ya escritos, porque algunas personas tal vez ya tienen sus metas, sus planes Fíjate a desarrollar. Qué bueno que lo estás mencionando de esa manera, porque cada vez que empieza un año, hay una y mil cosas que queremos y que anhelamos y que deseamos, las empezamos... Y ya para medio mes Al de mes, enero se sí. empieza a diluir. Termina enero y ya ya prácticamente ya ya, ya no hay nada. Empezamos en febrero y marzo y abril. Y ya sí, vienen ya. otras cosas y nos y, olvidamos y, de los primeros planes que teníamos. Así es. El día último del año para empezar el año nuevo. Exacto. Y queremos que no suceda una vez más lo mismo. No, no, tenemos que, que echarle ganas, este esfuerzo, eh, la, la acción, dedicación. la acción, la dedicación, hacer el tiempo necesario para emprender algo nuevo. Sí, y, y, tú eh, me comentabas algo sí que, que eh, esperamos ¿verdad? que eh, esa transmisión pueda ser de ayuda y pueda ser de bendición para ustedes. Uh -huh. Eh, si claro que hay sí. alguna fallita ahí nos la disculpen estamos grabándolo en vivo así es eh, pero eh, dentro de los planes que hay cómo deben de ser más o menos estos planes pues mira yo yo pienso verdad este que, que eh, los planes deben de ser siempre este con, con inteligencia y razonables que podamos llevar a cabo no poner tantas eh, metas o obje, objetivos o dos tres cuatro cosas sí, pero, que, eh, pero bien, definidas. bien definidas sí porque okay. tenemos que hacer un tiempo especial para eso ajá sí entonces eh, o sea tiene que ser eh, con, preciso y conciso preciso y conciso <risas> medible y, y que, que lo podamos realizar porque si no no podemos ponernos metas grandes y no las vamos a a poder hacer. Así es, entonces fíjese que qué bueno y qué importante está diciendo mi, mi esposa eh, de que lo que vayamos a hacer para este próximo año algo que, que sí sea posible poderlo lograr. Así es. Más vale paso a paso, más vale escalón por escalón, pero que lleguemos hasta la meta final y no que nos cansamos sí. porque quisimos correr mucho y no alcanzamos nada. Exacto. ¿verdad? Entonces, permítanos pues, por favor, permítanos por favor eh, que podamos presentarle unos pasajes bíblicos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra situación para este año 2016 que ya está a puertas, ya, ya aquí está en la puerta. Así es. Y a lo mejor tú lo vas a ver ya ya entrado de enero, pero no importa, eh, esto es, también es para ti. Claro que sí. Y al decir que nos permitan porque creo que Dios tiene algo que decirnos. Sí. Y vamos a tomar en cuenta a Dios. Dios siempre parece? tiene algo. ¿Te parece bien? Ok. Fíjate lo que dice aquí esa versión de la nueva versión internacional. Nos dice así, dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Nos dice Jeremías 29, 11 al 12. Ahora, ¿qué, ¿Qué está diciendo aquí? Nomás para aclarar un poquito lo que dice la porción bíblica. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Qué importante es que Dios esté enterado. Claro que sí. Afirma Señor planes de bienestar y no de calamidad. calamidad a fin de darles un futuro, futuro y, una y una esperanza nueva, ¿verdad? Uh -huh. Pero dice, porque ustedes van a venirme a invocar y vendrán a suplicarme y yo los voy yo a escuchar. Yo los escucho. Estamos parafraseando un poquito. Sí, eso. sí, claro. Y en ese otro pasaje bíblico, de una vez para que lo veamos, dice, uh -huh. olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. No se dan cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Dice Isaías De 43. Hermoso, qué hermoso lo dice aquí en Isaías 43. Dice. No se dan cuenta. Dice. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. ¿Por qué? Dice. Ya está sucediendo. ¿Por qué dice la escritura que ya está sucediendo? Uh -huh. Porque te lo estamos compartiendo. Así es. Ya Dios te, te lo está diciendo a través del pasaje que estamos leyendo. Claro, Entonces, claro que sí. imagínate que esto se convierta en toda una realidad en tu vida. Amén, así es. ¿por qué que, no? se convierta, que se convierta. Claro, si lo, Mira, lo quieres, puedes, lo anhelas, lo deseas. Lo va, van a lograr. Claro que y sí. Ese, Año nuevo, 2016 va a ser excelente para ti. Te vas a poner en contacto, en comunicación con nosotros y, y, y vamos a echarle ganas. Eh, exacto, vamos a echarle ganas. ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Tú puedes también. Claro, claro que, que sí. sí. Tú, tú puedes. No importa la situación que, que hayas pasado. O sea, dice la Escritura, olvídate ya del pasado. De lo no, pasado. No, no, no, no. Ya lo pasado quedó pasado. De aquí en adelante es hecho nuevo. Así es. Entonces, también. ahora, fíjate lo que dice este otro pasaje mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas Josué 1.9 ahí se ve una chica que va en el camino lleva una maleta y lleva unos lobitos y para, va a la orilla de un camino pero dice mira que te mando que te esfuerces y, y déjame decírtelo de esa manera mi amado, mi amada tenemos que dar un esfuerzo, tenemos sí. que echarle que, que, que ganas, tenemos que hacer cosas Con entusiasmo, con ganas sí, sí. De, de salir adelante, claro que sí. Tú puedes, claro que sí. Claro que sí. Y si no, aquí estamos para ayudarte. Aquí estamos, aquí para, estamos ayudarte. para ayudarte, claro que sí. Eh, Por mira, eso te decimos que te suscribas. ¿Qué queremos para ti? Esto, mira. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, Así como prospera tu alma. Que Imagínate que, que tú eres una de esas personas que van ahí corriendo y ahí estaban listos a, a romper cuando se llega a una meta. A una meta. Que tus metas sean alcanzables, como decía mi esposa. Sí, sí, sí, así no, es. No, no, no las pongas tan altas porque a lo mejor no las sí, vas a alcanzar de esa, de esa manera. Que sean alcanzables, claro. Entonces, si pones metas alcanzables, nosotros al menos... Intentaremos darte La mejor de las Se ayudas Se pueden que lograr, brindarte. claro que sí claro ¿Cómo que te lo sí. vamos a hacer? Mira Hay una cosa primero que tengo que decirte Hay que hacer cambios Hay que hacer cambios, claro Tienes que romper esos paradigmas que, Del pasado del pasado así De cosas que no funcionan Y tienes que innovarte así Tienes que es. entrar en, en una innovación Innovación Y déjame decirte lo que es la innovación te lo haces de esta manera, de una manera muy simple ¿cuánto se han superado y se han mejorado los teléfonos nuevos? Muchísimo todos los días se están día innovando día a día, día a día Mira, cada seis meses ya es una nueva innovación así es ese teléfono ya no es como los que había hace 5 o diez años atrás, no, no, no, para nada no, entonces, no, no es se han innovado de una manera extremadamente fuerte fuerte, fuerte, fuerte otra innovación que tú la puedes palpar muy bien en los automóviles, carros o coches, eh, no sé cómo lo digas en tu país, pues los vehículos de, de, de, de transportas Sí, sí. Mira que ya no son como los carritos viejos de antes. Uh -huh. Ahorita vienen con cada tecnología que, olvídate, al menos aquí en Estados Unidos, estamos viendo cosas extraordinarias. Y, y aparte de eso también este, eh, las compañías, este, o sea, los industriales est están adquiriendo este pues e equipo robótico mm, robótico muy ¿por porque porque por eso, o sea, de repente la la gente no Se y, ya no tengo trabajo, ya me quitaron el trabajo, oren porque necesito un trabajo nuevo y lo necesito este ya, <risa> ya y estable. Uh -huh. Y estable y ahorita estabilidad mm, ¿dónde mm, la mm, encuentras? Mm, mm, mm. Por eso, por eso es que les estamos diciendo de la innovación. Tenemos que aplicarnos a innovarnos. Qué, qué, qué interesante. Bien, Escuchen bien a mi esposa, ¿eh? está hablando con sabiduría. Sí, sí. Eh, y no es profético esto, sino no, no, está hablando no, no. con sabiduría. Las empresas del día de hoy ya no están adquiriendo hijos adoptivos. No, no, no, ya no. Ya no quieren eh, darles las vacaciones, ya no quieren darles no. los aguinaldos, ya, ya no quieren... No quieren dar, dar, señorías, señorías, ya no quieren señorías. ¿Por qué? Porque se están innovando. Mejor prefieren tener robots ahí, esos brazos mecánicos no, sí, que, sí. Que, que, que hacen las cosas, sobre todo las industrias grandes. Y entonces... Hay mucho desempleo. Hay mucho desempleo. Pero hay nuevos empleos, hay nuevas fuentes, nuevas hay no, formas, nuevas, nuevas maneras. Ahí es donde entra la innovación. Nuevas formas de cómo. ¿Y tú puedes. ¿Cómo hacerte tú un, pues un empresario? Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí. Mira, un, tú puedes. Un Mira, empresario. Déjate claro. Déjate ayudar, por favor. Déjate ayudar. Mira, cuando te pusimos esta baladina ahorita, estas son personas. Que si han querido hacer algo diferente. Exacto. Yo quiero, algo, yo quiero que tú hagas... metas. Yo quiero que tú empieces a hacer algo diferente. Por eso hablamos, cambios, romper paradigmas e innovarte. ¿Y, y qué tecnología? puedes hacer? Mira, de una manera muy rápida te lo voy a decir. A través del taller de superación personal y financiero, te podemos auxiliar, te podemos decir, te podemos guiar un poco Correcto. o quizás muchas, no sé, va a depender, va a depender de, de, de lo del, que tú recibas De ti. entonces, pero aquí está ese correo dime por favor, o dinos yo quiero innovarme exacto, yo, yo ya no quiero ser igual, yo quiero innovarme quiero, quiero innovarme. aprender cosas nuevas entonces, si tú quieres escríbenos escríbenos a tspf.info.com. ahí está nuestro correo así que si quieres innovarte, quieres aprender a hacer cosas nuevas simplemente escríbenos porque tenemos que saber pues que estás interesado para poderte ayudar claro, si no, no, no podemos hacerlo así y es mira, escríbenos por favor, ahí abajo desde el video siempre hay información Siempre, siempre, abajo, ahí abajito ahí, Hay información Entonces, este año nuevo 2016 uh -huh. Déjate ayudar Y vamos todos juntos A salir adelante claro Y que, que se sí. convierta esta toda una realidad uh -huh. Que se convierta sí, en una sí. realidad Y cuando Juan Nos no lo dice de esa manera, o sea, Dios a través de Juan sí, Yo deseo sí. que tú seas prosperado en todas las cosas Que tengas salud Así como prospera tu alma entonces, así es. Ponte, ponte en sintonía con Dios, ponte en sintonía con nosotros y juntos vamos a hacerlo. ¿Qué Tanto te parece el, el que, que, este año, que este no. año 2016 venga a ser el mejor año de nuestra vida? Amén, así es. No así importa es. el pasado. No importa, no, no importa. importa. No, ya, ya, ya no pongas atención en, el, en lo que no hiciste. Vamos a poner atención en lo que sí vamos a hacer. Así es, Dios nos está poniendo para cosas. Para que pueda ser sí. un feliz año nuevo 2016 para ti, para Así mí, es. para todo el mundo. claro, claro que sí. Entonces, para todo el mundo. ¿Qué te parece si tenemos un momento de oración? Yo me quiero unir Así aquí es. con mi esposa Amén. para pues, orar un poco. Yo, queremos orar por ti. Amén, Así Queremos es. orar para que Dios bendiga. Vuestras vidas Amén, así Padre sea. Santo le adoramos Le, sí, bendecimos, señor. Alabamos su le honramos santo y nombre, le glorificamos señor. Gracias por la vida por Queremos lo creer que lo que dice señor. su palabra Que todo sí, lo que pidamos en oración Creyendo lo recibimos Y sí, Padre creemos Santo yo estoy, yo estoy ahorita orando Por mi amada que lo está viendo el video Por ti mi amado que está viendo el video el Yo quiero y, y, sí, y sí, nosotros queremos Y anhelamos que este sí, año señor. 2016 Venga a ser el año excelente De tu vida como nunca ha sido sea, señor. Y Padre Santo en Denos la capacidad solamente ponemos, señor. De poderles ayudar sí, señor. Y poderles bendecir en su nombre sí, señor. Y Padre Santo paz, Y a usted le damos toda la honra la Le damos toda y la, la gloria seguridad. Y le damos toda la alabanza sí, señor. Honra, señor, Porque alabanza, si dependemos de usted sean dadas a usted, mi padre. usted nos da la capacidad sí, De señor. poder lograr esas metas, Así esos objetivos sea. Y vamos a salir sí, adelante todos, sí, señor. señor Y a ti te digo, tú también puedes, sí, mi amada sí, Tú puedes, también puedes, tú puedes, mi amado sí, señor. Solamente créelo, créelo sí, Porque dice es la Escritura que todo lo que pidamos en oración, creyendo, creyendo lo, recibimos. lo recibimos Así que, pues estamos orando porque queremos Jesús. la bendición para ti sí, Así amén. Que, mi amado, mi amada, recibe la bendición recibe tú la bendición. y tu familia Y que amén, el Señor los sí, bendiga sí. en todas las cosas de, amén. de, de, de, de la vida y bueno, de esta manera, les presentamos la, la tarjeta, tarjeta de Feliz año, año Nuevo 2016. Y les dejo por último la información esta. Así es. Y Espéranos. que sea verdaderamente un Feliz Año Nuevo 2016 para ti y para todos. Ahí va a quedar es. en el video. y Mi amado, mi amada, compártanlo por favor con aquel que te bendiga, que salgan adelante. Claro que sí, compártanlo. Bendiciones. Bendiciones para todos. Feliz año 2016.